Okay. okay, entonces eh, la sesión de hoy eh, va a ser parecida a la última sesión, eh, le voy a pegar la agenda acá, mm. eh, eh, ¿qué fue eso? Entró un dibujo aquí. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ok, en el chat está la sesión de hoy. Um, entonces, introducción por 20 minutos. Uh, introducción a los participantes, arreglamos problemas de, de chat uh, y todo eso. Y... Eh, 30 minutos leyendo un guión de una telenovela coreana. Ah... Um, y, a ver, y 30 minutos um, aprendiendo expresiones de, de un tema. Eh, hola, hola Yaya, bienvenido. Um, antes de empezar, eh, <coughs> yo quisiera cambiar la telenovela un poco, <risa> algo más entretenido. Eh, ¿Alguno de ustedes ve telenovela coreana? ¿Y si ve una telenovela coreana, tiene una recomendación? ¿Que podamos verlo juntos en YouTube? Sí, Alison, ¿qué recomendación tiene? Alison está escribiendo algo en el chat. Si, ¿qué recomendación tiene usted? ¿Tantara? Ah, para de qué se trata Tantara es un, nuevo drama. es un es sobre una compañía Ajá. de K-pop uh -huh. y donde crean una nueva banda y el nombre uh -huh. de la banda es esa Tantara uh -huh. y hay uno Creo de los que solo han como, ¿Sí? uno de los actores se llama Harry ¿No? no no se no, llama Uh, okay. me parece, Jizu. ¿Y hay mucho diálogo, diálogo en, el, en la telenovela? Sí. Okay. Sí hay diálogo. Okay. Ah, otra cosa. Eh, eh, en la segunda sección de la, de de la sección de hoy ah. vamos a aprender expresiones. Eh, podemos aprender expresiones que yo prepare o también podemos aprender expresiones de un tema que a usted, a los participantes, le interese. Eh, qu Quisiera recomendar algún tema eh, para las expresiones de hoy. Por ejemplo, la vez pasada uh, aprendimos eh, vez expresiones pasada con música. Ahora veo que Alison y Jacqueline están escribiendo algo. Sí, es este, la actriz protagonista del drama. Eh. Ah, esta foto? Heri, Heri. Heri. Heri? Ella. Sí. Heri. Oh, Heri de, Heri de, de, de, Heri de Girls Day? Sí, Heri 아... de Y unión protagonista, 운명일 밖에, 운명일 <웃음> <웃음> Otro protagonista uh -huh. es. es. Kang Min-Hil. Kang Min... Sí, qué Ah, esos los actores. Ok, está bien. Ya estamos... Cantante. ¿Ah? ¿Ah? Cantante. Ok. Ah, pero de, lo... de la novela está bien. Pasemos a las, a las expresiones que vamos a aprender. ¿Qué, eh, ¿qué tema estaré interesado a aprender hoy día? Eh, comida, colores, eh, casas, vivienda, eh, familia, eh, Etcétera. ¿En qué estaría interesada en aprender hoy? ¿Familia? ¿Familia? ¿Cacho? ¿Cacho? Uh -huh. so, la, la segunda sesión quiere. Eh, ¿Qué le parece los demás aprender sobre expresiones expresión de la familia? Sí, creo que. ¿Quién se está conectando? Oh oh my lot. Lot. Nosotros ¡Hola, es... Jay! ¡Bienvenido! Oh, my God, mire cuánta gente hay hoy. Tenemos uno, Hola. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Qué ah. bueno. Jay estuvo participando por ocho sesiones, o, o como, sí. Sí, como ocho o nueve sesiones desde que empezamos. A ver, wow. ah, sí. ah, hagámonos una, una ronda introduciéndonos a todos porque llegaron mucha gente nueva. Eh, ¿Qué tal si vamos desde arriba para abajo alfabéticamente? Empezando con oh, Alison. <ríe> si Allison quiere hablar. <ríe> Allison, eh, trata de conectarse sin un computador. Trata de conectarse en el computador. Quizás se le arregle el problema ahí. Y cuando se conecte con el computador, avíseme para que le pueda sacar el mute. Uh, pero Allison, introduzcase por escrito. Empezamos con Alison, después Jacqueline, Jay, Viridiana, Yaje. Y quizás el señor Lim también. Ok. Um, ¿De qué país es? ¿Cuánto tiempo ha estudiado el coreano? ¿Por qué le interesa el coreano? Mm, y algo interesante sobre usted. <ríe> Esas cuatro cosas. Ok, a ver. Uh, okay. ¿Qué país? Uh, ¿Cuánto tiempo coreano? ¿Tú coreano? Uh, ¿Qué más? ¿Por qué no hay el coreano? ¿Qué es algo ¿Cuánto tiempo? Ajá, uh -huh. okay. ¿Quiere decir algo más, Alison? A ver, mientras Alice no escribe, porque se va a demorar a escribir, sigamos con Jacqueline y así los dos se introducen al mismo tiempo. Jacqueline, ¿nos puede, eh, introdu puede introducirse a los demás a participantes aquí? Mm -hmm. Aquí le tengo cuatro preguntas. <risa> ok. Uh, hola, yo soy Jacqueline. Yo soy de Honduras. Tengo aproximadamente seis meses de estar estudiando coreano. Um, ¿Por qué lo estudio? En realidad me gusta mucho el coreano y comencé a estudiarlo porque yo me pico que cuando entonces mi maestro es coreano, mi maestro de te cuando es coreano y él no habla español y habla muy poco inglés entonces este las palabras digamos sencillas, empecé a aprender las palabras sencillas por él y luego me, me gustó mucho el idioma. Uh -huh. Hola. Ok, eh, todos, digámosle, hola y Jacqueline. Hola Jacqueline. Hola. Hola. Uh, ok. Uh, Alison ha me interesa el coreano porque quise ir a visitar Corea. Ok, uh, Jay. Su turno. Uh, Jay. Bueno, yo estudié coreano hace dos años atrás. Uh -huh pero solo tomé como a eso de 40, de 40 a 50 clases y después de ahí pues solo trato de hablar y practicar el idioma con personas coreanas y actualmente pues bien, vengo a estas sesiones para aprender algunas palabras nuevas y practicar pronunciación también uh -huh. y pues me interesa porque estoy igual que Alison, me gustaría ir a Corea y además pues me interesan estos idiomas que sean así extraños que casi nadie habla y qué es algo interesante sobre usted no tengo nada interesante soy una persona común <risa> okay. un, un homo sapiens sapiens okay eh, Viridiana hola eh, creo que usted estuvo la sesión pasada no de funciona el micrófono sí Hola, hola, hola, Sí, hola. ¿Sí suena, uh -huh. podría intervenirse este, este? okay. con el permiso, tengo sí, claro. una pregunta, oigo a casi todas las demás bien bajito, así, ¿Ah, perdón, sí, mm, eso lo puede, ah, lo puede ajustar, fui sí, al nombre de cada uno, pero ya lo ajusté y como quiera los escucho bien sí. bajo. a la única sí. persona que escucho bien, y claro, es a usted. Sí, okay. yo tengo un micrófono súper bueno, eh, pero um, eh, si tiene instalado el programa de computador, lo que puede hacer es puede ajustar el volumen de cada participante de la manera en que le llega a usted. Y tiene que hacer un clic en la persona, uh, y un clic de la derecha y manejar el esto que dice user volume. Um, mm. Así lo puede ajustar, pero solamente en el computador. En el celular también lo puedo ajustar. En el celular parece que no. Sí, porque lo intenté, bajé el volumen de usted, lo escuché bien bajito y volví uh -huh. a subir y lo escuché normal. <ríe> sí, <eso va. ríe> sí, eso va. Sí, eso Si alguien que está usando un smartphone, si descubre cómo ajustar el volumen para en el smartphone. Puede, si pudiera compartir después, estaría agradecido. Este, eh, ya, ya, vayamos con la introducción de Viridiana. Hola. Este, bueno, yo soy mexicana. ¿Cuánto tiempo tengo de estudiar coreano? Este, solo con mi hermana, apenas ah. estamos ahí como intentando... Bueno, yo estoy ahorita aprendiéndome el abecedario en Hangul. ¿Y por qué me interesa el coreano? Porque quiero ir a visitar a Corea, me gusta mucho que es un país seguro, me gusta que, como luego le digo a mis amigos, es como del futuro, entonces, aparte he visto varios paisajes y de verdad me han encantado, y algo importante de mí, bueno, interesante, este, me gusta la música y toco batería, igual que Kim oh, wow, toca batería. Sí. En Corea había una actriz que una vez estaba tocando batería y que era famoso por eso, no me acuerdo quién era. Wow. Okay. Eh, a ver, yo este, yo eh, nací en Corea. Eh, hola, hola, me llamo John Ho. Eh, nací en Corea y eh, viví en Chile 11 años, así es que hablo de castellano. Y, um, ¿Cuánto tiempo estudié el coreano? Estudié el coreano dos años en la escuela. Uh, ¿Por qué me interesa el coreano? Uh, no, no me interesa el coreano. <risa> no, está un poco para el trabajo, porque trabajo en una ONG. en una ONG que trabaja en la comunidad coreana aquí en Los Ángeles, en California. Ahí vivo en California. Algo interesante... Uh, algo interesante. Eh, me gusta jugar a videojuegos de computador. Ok. ¿Estamos todos? Ah, Lim. ¿Lim se quiere introducir? A ver, le voy a desmutar, Lim. Lim, sí. Oh, ¿Lim? Lim está? Oh, my God. Lim apagó su auricular. No nos puede escuchar. ¿Por qué está aquí? Ok. Ok. Uh, a ver, aviso es, eh, esta sesión está haciendo, eh, la estamos grabando eh, estamos grabando la pantalla de chat que yo veo, así que grabamos mi voz, la voz de ustedes cuando hablan y, y lo que escriben en el chat, y lo vamos a poner en, en YouTube, para que la gente pueda hacer repaso, ok así que okay. Oh, <ríe> alguien le puede hablar <ríe> decirle que se ah, ahí está, ahí está, ok, okay. a ver 임시 임시 네. 네, 자기 소개해 주세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요, 여러분. 저는 자, 네, 네, 네 가지를 지금 물어보고 있는데요, 임시. 네 가지인데. 네. 자, 1번. 어느 나라에 네. 살고 계시고 2번 네. 한국어를 몇년 공부하셨고 3번 네. 왜 한국어에 관심이 있고 4번 자신에 대해서 한 가지 재미있는 거. 이렇게 네 가지 소개해 주세요. 이렇게 림세바인트로스이라오라. 요레 프로발스 요레바트로스딜 코리아노. 네. 네, 저는 어 한국 저는 지금 울산에 살고 있어요. 한국에 울산이라는 도시가 있거든요. 이렇게 림비베 엔라시라데 Ulsan, 엔 코리아스. 네, 울산은 어, 공업 도시예요. 임시 지금... 좀 짧게 해주세요. <웃음> 짧게. 뭐 달라를 걸리, 뭐 달라를 거. 네, 알겠습니다. 아, <웃음> 두 번째 질문이 뭐였죠, 근데? 아니요, 두 번째, 세 번째는 해당 해당사항 없으니까 질문이... 저기 본인에서 재밌는, 본인에서 재밌는 거. 본인의 재밌는 거요. 네. 음... <웃음> 아, 재밌는 게 뭐가 있지? 저, 저 별로 재밌는 거 없는데, 뭐가 있지? 저는 흥미롭거나 좀 의외인 거. 아 네, 저 지금 요즘에 어그어 친구들이랑 같이 K-pop 댄스 커버 어 뭐지 그 교실에 어, 등록하려고 생각하고 있어요. K-pop 댄스 커버 교실을 등록하려고 생각하고 있다고? <웃음> 네. 오, <웃음> 오케이. 진짜. <risa> uh, ¿Chincha? <risa> That's great. Ok, Lim está pensando registrarse en una clase de danza de K-Pop Está pensando en registrarse Ok, Lim Le felicito Lim porque hombres que, hombres que bailan tienen mucho... Eh, ¿Cómo se dice? Mucho éxito con las mujeres ¡Qué felicidad, Lim! Continuemos con la clase <risa> Ok. Uh, telenovela. Ok. La telenovela de hoy es una telenovela que lo, que lo recomendó una estudiante de Panamá, creo, hace un mes y medio. Uh, pero ella ya no viene, se llamaba Querube, creo. Pero ya no viene, así que vamos a cambiar. Ok, pero hoy día vamos a hacer este. Um, a ver, le voy a pegar el, el guión primero. A ver, le voy a explicar cómo se hace la sesión de hoy um, de la, del guión. Vamos a... Eh, a ver, le voy a mostrar primero el guión en el chat. <coughs> ah, Alison está preguntando cómo entra este computador. Uh, si va al, a la página web a ver Alison, rápido, vaya a esta página web, aquí, haga clic en primera vez usando el chat y eh, hay una sección que dice si sí tiene problemas y ahí uh, en el computador dice en vez de usar la versión, la versión de browser, use el programa que puede instalar, baje la aplicación para Windows, así que haga clic ahí y puede bajarlo e instalarlo, así que um, buena suerte. Vamos a continuar. Ok. Uh, ok, voy a pegarle el guión. Este es el guión uh, de la primera escena. Y va a ver que a la izquierda dice Kijun Bakun, Kijun Bakun. Esos son los dos personajes que están hablando. Ah, esto no, no, no, no, no, no, no. No, esto no es lo que vamos a leer. No, olvídese eso, lo voy a borrar. Esto no es, esto no es. Esta escena en YouTube eh, la bajaron por, por derecho de autor. Necesitamos ver otra escena, que es. Eh, ¿Qué es esta escena? Um, es como el final. Uh, Parece un poco. No puedo hacer estas cosas, ambas cosas al mismo tiempo, pero no te voy a buscar la, la escena. Um, a ver, le muestro la foto de la escena primero. Esta es la foto de la escena. Así que pueden verle. Eh, la, la mujer a la izquierda, en esta foto, en el chat, es la per una de las dos personajes principales. ¿Cómo se llama? Se llama Kun ah Es una oficial de gobierno del Departamento de Turismo. El hombre aquí a la derecha es un hombre muy, muy Casanova. ¿Alguien tenía una pregunta? No. ¿No? no. No, okay. Um... Okay. Ahora le pego el script. El No. a la derecha es Sang -hi. Sang -hi. ¿Y es No. No. el el del personaje principal, hermano menor parece, del personaje principal, okay. y este es el script entonces ahí ve que a la, aquí a la dice sangi ajang, sangi ajang, sangi es, eh, entonces esa es cada línea es una línea que dice cada personaje y lo que está en paréntesis no lo vamos a leer porque esos son, todos son como descripciones, ok um, después de ver la escena nos vamos a tomar turnos cada uno leyendo cada línea y Allison, como no tiene micrófono, eh, léalo al mismo tiempo que las otras personas. Oh, ¿Sí? Algo así. No sé. Pero Allison <risas> trata de hacerlo por su cuenta. Ok. Um, le voy a mandar el link de YouTube. Este link lo vamos a ver desde, los, desde el comienzo hasta los dos minutos. Ok. Y aquí está el link. Entonces cuando yo, a la cuenta de tres, eh, todos eh, vamos a abrir el YouTube y empezar a verlo. Y paramos los dos minutos, porque este video son ocho minutos, ¿ok? ¿Listos? Ok. Ok. Ok. Uno, dos, tres. 아니, 남자 뻥 차러 간다며? 진짜 뻥 차러 가는 거 아니다니까. 어쨌든 너 같은 건 관심 없어. 아니야? 어, 오, 갈아입어. <웃음> <어떡해>? 아이 빨리. <웃음> 야, 꽃병 같다. 꽃병? 예쁘다. 아기.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 넌 무리하는 거 아니야, 12 알고. 적지 않은 언니들 맥꿀 수 있지만 자존심을 세울 때는 다시 안 오니까. 맞지다. 224만 원. 아, 자꾸 강조하지 마, 토할 것 같단 말이야. 사실은 내가 사줄랬는데, 했는데, 네 양심과 자존심을 동덩이에 처박은 죄로. 백스틴 꿀 빼먹을 정도는 아니네요. 대신 너 확실하게. 맡겨도 네 옆에 딱 붙어서 분위기 잡을게. 이 여자는 젖던 남자한테는 관심 없습니다. 오케이? 오케이, 가자. ¿No? ¿Otro lugar? Hotel. Recién le escuché a Jacqueline cuando recién oyó World Hotel. <coughs> ok. Oh. Oh, recién le hace como 10 segundos le oí a Jacqueline cuando estaba escuchando la parte donde la personaje dice World Hotel. Anyway. Sí. <coughs> Okay, ¿todos terminaron? Sí. Ok. Um, uh, cambio de planes. Vamos a leer un poco de... Los primeros un minuto con 30 segundos. Eh, no lo pegué, no pegué el script aquí porque pensé que había mucha interrupción cuando la gente hablaba. Pero no es tan mal, así que vamos a leer eso también. Desde el comienzo. ¿Qué es esto, chunda? ¿Qué obtije? Okay. Uh. Ah. Le voy Ah, ¿cómo dice Jay? No, estoy hablando acá, disculpa. Mm. Ah, Alison nos escucha Ok uh, A ver, tratemos de desmutarle a Alison Alison trata de hablar a, a, a, a, Tiene que desmutar su micrófono uh, Apretar con el icono de arriba Mientras Alison está tratando de averiguar Cómo usar el micrófono eh, Empecemos, oh, bienvenido Gabito Ledo eh, Bienvenido eh, Jacqueline Empecemos con usted, Sí. Eh, con, la línea, con la primera línea que estamos aquí. Esta es la escena cuando, parece cuando los dos recién, cuando los dos están calculando cuánto cuesta en la, cuánto cuesta la ropa, parece. Ok, a ver. La primera parte. Lo que le pegué recién, ¿lo, lo, está, ¿lo puede ver? Okay. Uh, solo la primera. ¿Cómo dice? Sí. Leo todo el... Solo la primera. Solo la primera, la, primera línea, la primera línea. La primera línea. Y esta es la escena que estamos viendo Yogi, ahora. Yoki Bis... ¿Sí? Así, le, lealos, okay. disculpe, Jacqueline. Léalo. Ok. Yoki muy bien. Okay. Ahora, después de cada vez que lea, que lea la línea, le voy a uh, repetir la oración y escuche y trate de imitar oh. esa pronunciación um, y repítalo de nuevo. Y trate también de imitar también como el ritmo y la entonación de la pronunciación, porque eso le, le ayuda a sonar más natural cuando habla. ¿Ok? Ya. Yeah. <coughs> ¿Lo pisan de Aña? No, no, no, no. Hay bastante, hay bastante interferencia. ¿Ah, sí? ¿Hay no sé bastante interferencia? ¿De, ¿De dónde viene la interferencia? Ah, parece no, que de Alison. No la escucho más. Ah, sí, sí, viene de Alison. Alison, <risa> todavía tenemos problemas de audio con usted. Disculpe. <risa> ok. Ah, ahora le mute a Alison. Eh, lo voy a leer de nuevo. Eh, la línea que usted leyó yo recién. Yogi pisande aña. Ah, ok. Yogi pisande aña. ¡Vuelva a leer! Okay. Aquí, a leer! Okay. Ok. Yogi Okay. Muy bien. J, siguiente línea. ¿Sí vamos a hacer? Sí, continúe. Nam Japón, Charo Kandamyon. Nam Japón, Charo Kandamyon. Nam Japón, Charo Kandamyon. Charo Muy bien. Viridiana. Uh, Ah, ¿Viridiana lea la siguiente línea? Sí. Ah, la, esta línea le voy a pegar de nuevo en el chat. Esta línea. Creo que tengo algunos problemas con el audio. Ah, ¿no puede escuchar bien? ¿Hola? ¿Aló? Sí, la escucho. Ah, ok. Ah, sí, parece que hay un poco de, de lag. Parece que cuando está hablando se le oye de a poco. Eh. ¿Me escucha? Sí. Mm. Ok. Miriam no tenía problema de audio, así que quizás en un rato se va a resolver solo. Así que continuamos con Yaya. ¿Yaya puede leer la siguiente, okay. la siguiente línea? ¿Yaye? Oh. Hmm. ya está en un, en un browser o está con un programa de computador? Porque si está en un browser trata de eh, abrir de nuevo esa página como la vez pasada. Quizás o sea, eso le va a resolver el problema. Y Viridiana todavía nos escucha como intermitente, ¿no? Cuando deje de oír intermitente, avísen, avísenos. <ríe> ya lo intento varias veces. Ok. Uh... Uh, ¿Yaye? Ah. Uh... <ríe> ¿Puede, ¿Puede hablar en el micrófono o no le funciona todavía? Regreso en un momento, voy a contestar una llamada. Ok. Parece que Jay todavía tiene problemas con el micrófono. Hello. Así que continuamos de nuevo de vuelta con Jacqueline. Vuelta con Jacqueline. Yo la dejé en la casa. Ah, pues está bien. Yo mandé a Lili que lo voy okay. a Le muteé a Jay porque está en el teléfono. Uh, Jacqueline, uh, le, volvemos a usted última parte la última parte es la de pan, a ver. tan, tan, Pan tan, Chincha, uh -huh, pan, aniránica. Mhm, Muy bien. A ver, ¿quién puede usar el micrófono después de Jacqueline? Eh, a ver, ¿Jay está en teléfono? ¿Jay volvió? Ok, recién le había mutado el teléfono porque todos podíamos oír su conversación por teléfono. Así que le ah, mute. pues no sabía. No. <ríe> no, no se preocupe. Le multé a Artila, así que no, no no, oímos nada. Ok, Alison, muy bien. Oh, okay. uh, qué raro. Um, Alison, eh, a ver, no, no nos puede oír, ¿no? Entonces, Pero... Jay, lea la siguiente línea? La que dice autentón? O, ¿o no dice? O, ¿no, Ok, lo repito. O, ¿no, a ver, le agregué unas palabras que voy a no de no agregar unas palabras. Yo más Claro. Océntún, 너 Juan 건 관심 없어. ¿Aña? 갈아입어. Océntún, 너 같은 Porque eso de 너 같은 está con, ¿cómo se dice esto? con, eh, doble tilde. Doble tilde, ¿cómo se dice eso? Doble... No, uh, Entre comillas. Entre comillas. Entonces, um, esa parte es él burlándose del, pens del, del pensamiento de la personaje. Entonces, por eso eh, hay un cambio de voz. Entonces, ochetun. No, Añá. Y el añá, <muchas> <y el muchas> son las partes donde el hombre está hablando con su voz. 야너 같은 건 에따 imitando le voz a la mujer. 어쨌든 어, 너 같은 건 관심 없어. 아니야. 갈아입어 <웃음> 오케이. 어쨌든 너 같은 건 관심 없어. 아니야. 갈아입어? 이해해, muy bien. 아, 어... terminamos con este. bueno, a la que sigue. Uh, ok, vamos a traer los guiones siguientes, aquí está, y esta escena, los dos están, le pongo un screenshot para que se acuerde un poco. Esta es la escena que vamos a leer, um, ok, ok. A ver, después puedo de Jay. Viridiana, ¿todavía no puede hablar? Sí, ya. Ah, ¿La orden funciona? Muy sí, bien. Ok. Uh, sí, ya. Empiece con la primera línea. Y después vamos a... en Este este vamos a, va a ser el orden. Viridiana, Jay, ¿puede hablar? No. Ok. Viridiana, Jacqueline, Jay. Viridiana, Jacqueline, Jay. Así. Okay. Ok. Ok. Ok. Ok, solamente que yo todavía no, no lo sé leer. Ah, no sabe leer. No. Oh, ok. <ríe> Entonces no sí, está, yo, no está perdida. Lo escucho. Lo escucha. Ok. Entonces Jacqueline y Jay lo nomás. Escucho, no hay problema. Perfecto. Entonces Jacqueline va a ser a John y Jay va a ser Sunny. <ríe> <ríe> Jacqueline, Jacqueline <ríe> la mujer y Jay el hombre. Ok. Copen, kat... uh -huh. uh -huh. no, no No, se preocupe, no tiene que entenderlo. Es para practicar la pronunciación nomás. Okay. Uh, ¿Lo voy a repetir? Copen, cata Copen, cata Copen, kata Lo siento. Sí, continúe, J. ok. Code Ben? Uh -huh. y ahí no hay nada que corregir, así que continúe, Jacqueline. Eh, <laughs> uh, 예쁘다. Eh, uh -huh. 예쁘다. 예쁘다. Eh, 예쁘다. 응? 얼마죠? 얼마죠? 응? 얼마죠? 얼마죠? 아. 얼마죠? 으흠. 너도 같이 막 밖에 해서 200이 심삼만 만 녹원입니다. 해서 224만 원입니다. 오케이. 누고 가치 했어? 아, 구두. 두 구두. 200... 아, 구두. 두 으흠. 했어? 224만 원입니다. 오케이. 미안. 얼마예요? 오케이 aquí como ¿Crees? está so, como está sorprendida creo que trato de imitar sorprendida pero funcionó más se oyó más como como tramando algo no no, no como que está sorprendida ahora eh, escuche bien Olmayo Olmayo oh? oh? ok ok my oh? muy bien ¿Sí? 이 배, 이 심사, 이 배, 이 배, 이 심사, 이 배, 이이 심사, 이이 Ok, botón. Y ve manugon yo, y son inde. Creo que me da problema la última oración. Uh -huh. Vamos a ver si Alison el micrófono Alison funciona esta vez. Aló, Alison. Trate de hablar. No escucha nada. <risa> uh, ah, no se escucha. Pero no puede hablar. Okay, ah, uh, okay, uh, sigamos, uh, Jacqueline. Okay, we, gre, ton, tonchal tonchal tonchal bolchana 오케이 okay. 왜 그래 돈잘 벌잖아 오케이 okay. 왜 그래 왜 그래 mm -hmm. 왜 그래 돈잘 벌잖아 응, 뭐야? 씨돈잘 벌잖아 오케이 오케이 돈잘 버는 건무원이 건무원 있어 오케이 엘콤엘 콤부 ¿Cómo dice? Ok, lo cual vale es como yo creo. Son, tal ponón, con nubi, cesane, otinda, niña. Otinia, Aquí a John es súper enojada, entonces parece que le está gritando al, al hombre. Sí. Mm. Um. 돈잘 버는 공무원이 세상에, 어딨냐. Uh -huh. 에, 라, 라, 어디 있냐? 어딨냐? 어딨냐? Odinya. Odinya. 어딨냐? 어딨냐? Odinya. Odinya. Odinya. Odinya. Odinya. Odinya. 공무원이, 세상에, 어딨냐? Muy bien. Muy bien. Muy 아... bien. ¿Piridiana? ¿Usted dijo que no le funciona el micrófono? No, o no le da ¿No? No está audio. No, también, okay. <ríe> te, por? Oh, Alison? ¿Ahora le escucho un poco? Ah, pero... Alison, todavía tenemos problemas con su micrófono. Alison, parece, que volvió, parece que Alison se volvió a su smartphone y de nuevo hay problemas con el micrófono. Okay. Um. <ríe> okay. vamos a continuar, eh, tenemos una un escena más y vamos a terminar lo que recién vimos, los dos minutos que vimos recién. La imagen acá, esta, esta conversación que tienen, la tienen en la escalera. Acá. Okay. Okay. Y este es el script. Y este es el script. Eh, vamos, Jacqueline. sigue Jay ok, yo soy <risa> okay. Uh, Jay? Uh, Jay voy yo de nuevo sí. Uh, sí. Jacqueline quiere mantener yo... Jacqueline quiere mantener su personaje uh, ok soy dice dos o sea, ahora mismo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Parece que hay un poco de problema de conexión con, con Jay. Se, se le escucha como elongado un poco. ¿No se escucha bien? ¿Aló? Nos quedamos los dos. Parece que, ataque, parece que hay un ataque ataque terrorista, terrorista, contra, Puerto terrorista contra Puerto Rico sí ya le no si está vivo después, J, si está vivo después. <risa> <risa> okay. wow, es um. que no, no, no sé qué pasa la última vez también me sacó un montón de veces el, uh -huh. el programa no sé por qué Quizás hay una conspiración, una conspiración en Puerto Rico para que la gente no se aprenda el coreano. <risa> mm. Ok. No, Murijanun, Koania. La pregunta que te estaba haciendo era: uh -huh. el 12 en coreano es ch Chibi. Chibi. Uh -huh. chibi. Ok. Chibi, ¿qué word? ¿Halbu? Uh -huh. No, Burian no goaña. ¿Shibi que ol halbu? Puedes repetir uh -huh. la una vez. Más. Sí, cada versión cada le repito dos veces mejor. Creo que es mejor que lo tenga dos oportunidades para escucharlo. Um, no, Burian no goaña. ¿Shibi que ol halbu? ¿Halbu? No. No. No. muri han un No. si ve No. si ve que No. halbu ¿Me no, no sé, no sé, no tenga miedo de hacer equivocaciones. Nada más, léalo una vez, así. Ah, ya, ya, ya lo lee. Después lo corregimos, ¿ok? Ok. ok, okay. Uh, okay. Uh, 첫차야 언제들 마, 마, 마, 마, 아이. 마, 수, 마, 마, 마, 마, 마, 마, 마, 서울.. 마, 마, 마, 마, 마, 마, 마, 적자야 언제든 메꿀 수 있지만 자존심을 세울 기회는 다시 안 오니까. What does 적자야 언제든 메꿀 수 있지만 자존심을 세울 기회는 다시 안 오니까. Okay aunque a del principio. ver, hagámoslo, separemos la oración en dos, en dos. Uh -huh. entonces okay. la primera mitad. Uh, 적자야, 언제든 메꿀 수 있지만, 자존심을 네. 자존심을 세울 기회는 세울, 다시 안 오니까. 음. 자주 질문 세울 세울 기회 다시 아. 다시 안 아니까 다시 안 아니까. 오케이 오케이 제이 제이 멋있다. 이페 이 침차 원. Uh -huh. 멋지다. 223만 원. 223 오, oh, 멋있다. 200 214만 원. 아, 메다 프로블레마 콘 도비아. 데스페이 이페기 이페 214만 원 me da como que un poco de problema cuando lo voy a decir como que todo junto de corrido uh -huh. no, no se preocupe ¿eh? con la práctica va a mejorar no con la okay, mm -hmm. ¿sí? eso espero <risa> mm. sigue ja a ver chagu chagu cancho Hachima to ay qué tontería to har ya no lo pido. hachima. 자꾸 자, 마 mm -hmm. 토할 자. 같단 말이야 토할 자, 같단 말이야 자, 토할 자, 같단 말이야. 자. Uh, 같단 말이야 어, <목 Kyte> 사실은 내가 자, 자. 자, 자. 자, 자. 자, 자. 자, 난 나디오나 팔라브라 사실은 내가 사줄랬는데 사실은, 사실은 내가 사줄랬는데 오케이 okay. 사실 사실은 내가 사줄랬는데 응이 después ayer no dice nada, 오케이 네, 야심과 자존심을 얻은 몰, 오, 동기에요. 바, 퐁, 바, 퐁, 쭈루, 바, 네, 아, 탈, 퐁, 탈, 탈, 탈, 탈, 탈, 양, 내 네. 양심과 자존심을. 네, 야심, 야심과 야. 자존심은? 오케이. 시게타 파르테스 okay. 엉덩이에 박은 죄로. 엉덩이에 박은 죄로. 엉덩이 박은 죄로. O don, o don Ah, ya está escribiendo algo el limshi, pervertido aquí. Ok, continuemos, ignoremos al lim. <laughs> um, uh, Continúe, continúa Jacqueline. Mm, ok. Uh, back to, back to, bankers. 덩골 해먹을 천당 안인 아닌데. 테스트 테스트 낫낫 박진하게 해. <목소리> 어, 백수 덩골 빼먹을 정도는 아니네. <웃음> 백수 덩골 빼먹을 정도는 아니네. 백, 백, 백, 백, 백, 백, 백, 아니네 백, 백, 백, 백, 백, 백, 확실히 해 <목소리도> 대신 Tashin no. Hachi hage. Hage. Hage. Ah, si sí, yo lo pronuncié mal. Repita. ¿Cómo lo, cómo lo está pronunciando usted ahora? Está bien. Teshin uh no. Hachi hage. Hachi hage. no. Hachi hage. Hage. Ok. Ah, tengo una pregunta. Eh, Cuando estabas comenzando la sesión, eh, les pregunté a ustedes qué tema le interesaba para aprender expresiones después de esta sesión, la, la sesión uh, número 2. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué, ¿Qué tema habían dicho ustedes? No me acuerdo. Uh, oh, ah, Jallo. claro, claro. Ok. Uh, Jay, continúe. Uh, Hola. Hola, Jay. Hola. ¿Ya me escuchó? Sí, la escuchamos. Oh, Gracias. Ok, después de Jay uh, a <risa> ¿En dónde vamos? Estamos en la línea número eh, uh, la quinta línea de, este, de la sexta línea está abajo. donde se maquilló, todo? Jay. Okay. Jay. Thank you. ¿Jay? Okay. parece que ah oh, sí ahí está Jay aquí son dos líneas demos la de segunda línea a Jay solamente la primera línea Okay Makyo do nee yoppe takkuroso onyoki sabul sabul qué Okay Makyo do nee yoppe takkuto ¿Puñiki, chavulke? Maikyo, tu me... Me yope, me veo tak buroso ¿Puñiki, chavulke? Ok, bien. ¿Yaje? Hoy, no sé dónde. la quinta ni está abajo la quinta ni está abajo Donde hmm. dice, y chan Y yo, Chan. Chon. Chon Pan. Sí, sigan leyendo hasta el final y después lo corregimos. Sí. Ok. Nam Chaham de Juan Xim Upsupnida. Ok. Ok. Aquí de nuevo el hombre está... Mm. Mm está burlándose de la mujer uh, entonces está imitando de nuevo el pensamiento del de, de personaje está haciendo y 여잔, 저딴 ok repítalo no, no <qué? än> Y hoy chan mhm chan chan cho chan chan chan chan chan Ok, ok, kaya gotcha. uh, Jay. Ah, aquí... Uh, esto, no, está bien, no hay nada que corregir. ¿Cuál fue la que ella dijo? Porque no la oí bien. <laughs> dijo, ok, caya. Ok. Kunde, odiro, kanunkoya. Kunde, odiro, kanunkoya. ¿Cuándo es? ¿Odiro canoncoa? ¿Cuándo es? ¿Odiro ¿Cuándo hotel? ¿qué uh es -huh. uh, okay. la última línea? La última línea. La última línea. Una palabra, una sílaba. ¿Hola? ¿No? Ajá. <risa> okay. ah, bienvenido a su Sukna. No me metí con la de dormir, pero está bien. bienvenido Bienvenido a su, eh, bienvenido a, su a, la, a la sesión. Hola. Parece que está hablando con otra persona. ¿No es cierto? Ah, está hablando con otra persona ahí, enano. Okay, Ok, eh, la vamos a votar. ¿Eh? Ahora está de vuelta. Eh, Hola, Azu, ¿nos escucha bien por audio? Ok, sí, usted puede hablar. Y cuando habla, en el, en el, parece que está en el teléfono, cuando habla nos escuchamos. O en el computador o en los Así que trata de hablar algo. Bueno. Sí, eso, lo escuchamos bien. Bienvenido. a Azeo. Uh -huh. Ok. <risa> con eso, con lo que leímos recién, concluimos la, sesión, la primera sesión, eh, o sea, la primera parte de la sesión de hoy, que era leer la telenovela. Así que muy bien. Buen trabajo a todos. Uh, y vamos a seguir con lo siguiente. Ahora estamos en el número 3 número Ok. Um, creo que hoy día nos atrasamos un poco porque eh, comenzamos un poco más tarde. Hay mucha gente hoy. Eh, ¿Cómo está la gente con la hora? Creo que vamos a tomar unos 20 minutos más. Mm, está bien. Sí. Okay. Y no se preocupe, si tiene que irse, está bien, tiene que irse, pero no, no, no tengo problema. Pero solamente quiero ajustar para que la mayoría de la gente pueda tener la sesión de hoy. Uh, entonces, la, la, el, el tema que la gente pidió uh, al comienzo era familia. Okay. Um, esa, esta parte la vamos a estructurar así. Sí. Eh, <coughs> vamos a hacer una mezcla de varias cosas. Uno es, eh, ustedes pregunten a ver, creo que familia es bien simple, así que la gente, yo creo que aquí debe conocer varias palabras, ¿no? Entonces, eh, compartamos algunos vocabularios que la gente sepa um, y apliquemos ese vocabulario en una oración. Yo le voy a ayudar a crear una oración y practiquemos el decir esa expresión o frase. Um, a ver... Este... Y, uh, y creo que eso es lo que vamos a hacer para esta, para esta parte. ¿Tienes preguntas? Antes de empezar, ¿no? No. Ok. No. Uh, vamos a empezar con las frases que necesitamos aprender para um, poder hacer preguntas. Y son... Eh, esto. Expresiones bien simples. Entonces, vamos a tratar de hacer esta, esta, esta, esta parte en coreano Entonces, una cosa que voy a estar diciendo a menudo es Ya, ¿Anen dano? ¡Mareboseo! ¿Anen dano? ¡Mareboseo! Y significa, diga cualquier palabra que conozca sobre el tema de familia Y, esta, y puedo preguntar también a uh, usted 그 단어는 한국어로 dano 하나요? ¿Cómo se dice esa palabra en coreano? O puede usar la palabra misma, por ejemplo um, Uh, abuelo, abuelo, no. ¿Hangugoro? coreano cómo se dice? ¿coreano cómo se Así ah, Lo puede preguntar. Hangu goro, cómo se dice? Coreano para practicar esta, esta expresión. cómo se dice? Coreano ¿Hangugoro se dice? Coreano los demás también. Pero uh, vayamos con la siguiente expresión. 그 단어는 스페인어로는 뭐라고 하나요 Entonces, cuando yo digo algo en coreano y usted no entienden qué es, pueden preguntar, 그 단어는 no en 뭐라고 하나요 También puede ser, por ejemplo, si yo digo algo que usted no puede como, por ejemplo, chamba um, Entonces, cuando escuchan chamba dicen, ¿a qué es chamba? Entonces, dicen, Jamba는, Como jamba en español es ¿cómo se dice chamba en castellano? Okay. Después tres expresiones simples ¿좋아요? ¿Otéo? ¿안 좋아요? oteo 안 le gusta cómo es? ¿No es bueno? ¿Ok? 자, empecemos. Entonces, el tema de hoy es familia uh, Familia en coreano es 가족 ¿no? ¿Cómo saben eso? Ya, uh, 가족에 대해서 아는 단어, 무슨 단어 아세요? 아는 단어. 엄마. 엄마. 엄마는 스페인어로 뭔가요? 마마. 엄마. 엄마. 네. 또 다른 단어. 어머님. 어머님. 어머님은 스페인어로 뭐예요? 마드리. 아 그렇구나. 마드리. <웃음> 네. 자, 또 다른 단어. 무슨 단어 알아요? Apa. ¿Tú vas a oprimir lo mismo? <ríe> ok. Abuche. Uh -huh. Abuche. Ok, hagamos unas, unas expresiones con estas uh, palabras. A ver. ¿Cómo? Eh, yo creo que estas expresiones que le voy a enseñar ahora podría usarlo cuando va a una familia muy grande y quiere preguntar sobre cuál es la relación entre todas estas Por ejemplo, si va a una familia muy grande y ve 30 personas en una casa, en una fiesta y hay 30 personas y todos son familias, eh, parientes, eh, para preguntar a ¿quién es, quién es este, quién es este y todo eso, se puede preguntar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? 엄마. Okay. 오케이. 엄마는 누구하고 결혼했어요? 음. 자, 따라해 보세요. 아, 따라해 보세요. 아. 따라해 보세요. 똑똑따. 따라해 보세요. 엄마는 누구하고 결혼했어요? ¿Aló? <laughs> ok. Ongma no. ¿Quién hago. Uh -huh. Okay, Muy bien. Ahora, esta frase, esta expresión parece muy obvia, ¿no? Obviamente se va casando, <sonido> a casar con papá. Pero si usa el nombre de una persona, en vez de oma, ahí puede usarla para preguntar, ¿no? ¿Quién está casado con quién? ¿Quién es el niño de quién? Y todo eso. ¿No? Uh, ok. Ok. Um. Cuando se hace esa pregunta ¿Cuál sería la respuesta de esa pregunta? ¿Cómo se dice la mamá se casó con el papá? ¿Burna? Ah, no. 오케이 okay. 엄마는 아빠하고 결혼했어요. 네. 자, 따, 따라 해보세요. 엄마는 아빠하고 결혼했어요. 네. 엄마는 아빠하고 결혼했어요. 결혼했어요. 결혼했어요. 아, muy bien. 이로데마스? ¿Ya que todo tiene vergüenza no no es vergüenza estoy tratando de, de procesar este las palabras eh, he estado tratando de aprender coreano pero Ajá. leo lo que es este como todavía no identifico las grafías Ajá. este veo la romanizado Uh -huh. ah, todavía Entonces, no sabes leer. Sí me cuesta ah, un poquito identificarlas. ¿Está palabras? usando un programa de computador para, para analizar, la, para transformar la escritura de romanización? Sí, estoy ah, utilizando un programa okay. en el teléfono. Ajá. Oh, wow. Y este, <risa> he, he logrado identificar algunas palabras. Todavía uh -huh. no me aprendo el alfabeto porque realmente no es muy complicado, pero todavía no me lo aprendo. Pues bueno. nada más me quedé en el Omanun. Oh, <risa> Algo que ap puede hacer es nada más. <risa> no sé si esto funciona, pero trate de solamente escuchar Ajá. lo que oye y repetir lo que, lo que, uh, lo que oye. Ah, Alison, a ver, pérez un poco. Tratemos de ver su micrófono. A ver, Alison, ¿nos escucha? Trate de hablar, Alison. No, no puede hablar. Porque antes lo tenía mutado y ahora le saqué el, el mute. ¿Tiene micrófono en el, en el computador? Parece que no. Ok. Um, ah, no tiene micrófono. Ok, no, entonces no hay problema. Entonces, eh, solamente nos va a poder oír. Pero con eso, si quiere, si quiere, puede hacerlo así. O si quiere, si no le encuentra, <ríe> no le encuentra valor en hacer, hacerlo sin micrófono, no necesita quedarse. Ok. Uh, disculpe, Azul estaba diciendo algo. Eh, sí, eh, puedo intentar lo uh -huh. de repetir la pronunciación, pero sí necesito que sea un poquito más lento porque hay hay sílabas que no logro identificar. Uh -huh. Ok. Uh, pero, ya, yeah, ok. <coughs> Tratemos de hacer eso. Ya. Eso, uh, aprendimos dos expresiones, uh, preguntar sobre el, el, uh, todo eso. ¿Qué sería...? Uh, una otra pregunta que se puede hacer sobre relaciones de familia después de preguntar eso con quien se casó, quién? que sería algo bien okay. natural de escuchar en castellano ¿Alguien ¿Quién sabe? es tu hijo? ¿Quién es tu hijo? ¿Cómo se dice ¿Alguien sabe cómo se dice eso en coreano? ¿El qué? Uh, ¿Cómo quién es tu hijo? Oh. No, ¿ok? Uh. Tengo las palabras, pero no sé cómo formarlas. <laughs> ¿Ok? Um. Uh. Hm. 냐군요. 테스트를. 오케이. 아, aqui 자녀분이 어떻게 되세요? 음, 이 에, repitamos. 자녀분이 어떻게 되세요? Um, e, e, Chanambuni. Uh -huh. Otoké. Tu y hay Deseo. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Uh, ok. Estos. Um. Sí, uh, Yaya? ¿Lo ¿Repita? Oh, sí. Dios. Yo estaba pensando que todos repetirían al mismo tiempo, como en una clase. Oh. <risa> okay. <risa> okay. No, no, no, no uno por uno, porque no tenemos tiempo para estar repitiéndolo diez veces. Sí. ¿Okay? Tratemos de repetirlo todo al mismo tiempo. Uno, dos. Ah. Okay. Yo, yo lo voy a decir una vez y ustedes repiten después de mí. 자 따라해보세요. 자녀분이 어떻게 드세요. 자녀분이 어떻게 드세요. Eso. <risa> <risa> ¿Les molesta que unos estén... ustedes estén escuchándolos uno al otro, al mismo tiempo? No, no, no, es bastante, este... No, es divertido. Es como estar en la clase, en el colegio. Sí, claro. Sí. Ok. Chanyo-buño, esto que deseo es una expresión que se dice cuando uno ni sabe si tiene hijos o hijas. Entonces, pregunta, esta tiene dos preguntas ahí. Uno está preguntando... ¿Tiene hijos o hijas? Y la segunda pregunta que está incluido ahí es ¿Quiénes son? ¿O cuántos hijos, hijas, o quiénes y todo eso? Y ahí uno, los padres le van a explicar lo que ellos quieran explicarle. Van a decirle, oh, tengo dos. O van a decirle, ah, no tengo ninguno. O van a decirle, ah, sí, tengo uno que tiene cinco años, otro que tiene tres años, uno se fue a la universidad, bla, bla, bla. Depende del, de los padres. ¿Sáñame, Dios? <coughs> um, que deseo? Uh, a ver, otra expresión. Ah... Uh, 어... 음... 자녀분이 자녀분이 몇 분이세요? 오케이 자 따라해 보세요. 자녀분이 몇 분이세요? 자녀분이 몇 분이세요? Bueno, sé yo. ¿Ajá. Tienen vergüenza de, de hacerlo al mismo tiempo. No, estoy tratando de identificar lo que están diciendo. Todavía no tengo el oído muy fino. Está haciendo su análisis. Oh, Alison, su micrófono. Oh, Alison, su micrófono de nuevo. ¿Aló? ¿Aló? parece que cada cosa que digo parece está... que cada cosa que digo está Alison, um, creo que su, está, es ese micrófono de su computador o sea, lo, le muté el micrófono, pero parece que su micrófono está súper sensible entonces cada vez que yo hablo sale por los parlantes y lo capta el micrófono, y se escucha súper fuerte aquí en el, en el chat así que por ahora le muté pero <risa> creo que <risa> continúe tratando de <risa> De arreglarlo, pero ese es el problema. Uh, ok, chaño punio puniseo es cuántos hijos o hijas tiene. Ahora, chaño es hijos y hijas. Y es una expresión uh, de género neutro. Um, hombres, hijos, es ADEL Y uh, hijas es tal. Tal. Hijas, hija. Ok. Um, Ah, okay, entonces, um, okay. Ah, vamos a tener que hacer un poco de trampa aquí para aplicarlo. Apliquemos a do a las oraciones que aparecen aquí arriba, ¿Ok? Pero vamos a tener que hacer una trampa y la trampa es que 자녀분이 어떻게 되세요 es una expresión muy respetuosa. Y ahí el pun y el deseo es una son modificaciones respetuosas. En el caso del... Chaño. hijos. Hijas. En el caso del chaño se le agrega el pun. Pero en el caso del adul, estas dos palabras, adult y tal, tiene una modificación muy grande uh, para ustedes, para, para el nivel de ustedes. Así que vamos a ignorar esa modificación y escribir uh, y sacarle el pun. Entonces, janyo, janyo, Esta es una, es una expresión más simplificada, ¿ok? Uh, en el caso de ustedes, dirían uh, la palabra y el puniceo, así. Así que, eh, a ver, ¿cómo le leo su nombre? Ahí yo le leo Azu, Azu Knax, ¿Cómo, ¿cómo se lee eso? ¿O ¿Cómo le quiere? Que Azucena. Le... Azucena, <risa> ok. Sí, okay. está abreviado. Uh, está abreviado. <risa> Más, okay. que, más corto. Ah, en la letra C, ok. Sí. Ok. Azucena, eh, aplique esta expresión con la palabra Adel. ¿Cómo lo, cómo lo combinaría con Adel? Con, la, con el formato que le mostré recién. Okay. ¿Arriba? Uh -huh. Adel, con la expresión, la última expresión que escribí aquí. Me quedo en blanco, estoy tratando de. Leer. ¿Alguien tiene idea cómo hacer esto? Hey, yo. Ok, Yache. A ver, podría ser Aduri uh puniseo -huh. Muy bien. 분이세요. Mio Puniseo. 몇 Puniseo. Cada vez que yo digo que lo repitan después de mí, solamente es una persona que lo lee, no sé por qué. Pero en todo el caso, <risa> <coughs> eh, en todo el caso, muy bien, Yaye. Así <risa> combinamos el atl con mi uh, Alguien hágalo con hija. ¿Cómo lo haría con hija? en esta expresión que lo hicimos así: Tari <risa> Tari uh <-huh. risa> Muy bien. Y los mismos, ¿no? Pero para mujer. A ver. Uh, hagamos esta combinación con la expresión que vimos pues, antes, que era esta. Chania bonito qué deseo. Eh, Combina esta expresión, que es si es que tiene o no, con adul. Uh. Ajá, muy bien, muy bien. Estas expresiones son un poco raro, pero eh, continuamos con esto por la práctica. ya Romain, ¿tal un ¿Qué te da Natal? A cualquier persona. ¿Cómo lo cómo cómo lo combinaría para hija? Azucena sigo todavía en la, en la postura de estar escuchando ahorita. Ah, Como es mi primera sesión, ah, estoy tratando okay. de familiarizarme. <ríe> okay, Pero está. en cuanto pueda participar, participaré. Oh, ok, ok. Uh, <ríe> entonces, Otra persona. Este tal y otro que tú sé yo. Muy bien. Estas últimas dos expresiones eh, suenan un poco raro, así que no lo usen. Algo suena medio mm, awkward. ¿Cómo se dice awkward en castellano? Raro. Raro. raro. Uh -huh. uh, incómodo. Creo que suena un poco incómodo. Uh -huh. uh, a ver. Entonces, um, respondamos a esta pregunta que hicimos. Uh -huh. inventemos a cada uno cuánto ah no saben los números saben los números eh, tú... nanul no, no. no, no. dul una dul alison sabe <risa> <risa> pero no puede compartir porque no tiene micrófono ah, Qué tragedia alison uh, en este caso qué qué número utilizaría o il Yo creo que el hana se cambia por han cuando vas a ponerlo, bueno, también depende de la expresión, pero creo que aquí cuando vas a hablar de, por lo menos contestar de que tienes hijos, creo que en vez de decir hana, creo que sería han. Sí, eso es correcto cuando pone el número antes de la palabra, pero si lo pone después no necesita abreviarlo porque no termina, no empieza con... con, con Consonante eh, que no está. Alison está escribiendo algo, pero no sé qué está escribiendo. Ah, ilgop No, son los números. Pero... Ah, son los números. Ok. Eh, Ilgob, Yodol, ajo Yodol. Uh, ok. Um, hagamos una respuesta simple. ¿Ya? Uh, ¿Chaño Puni o tu que deseo? Ya, hagamos una respuesta en este ya. caso uh -huh. voy, a, voy a hacer una respuesta. Uh, Alison, uh, cálmese, cálmese. Sabemos que usted sabe los números. Muy bien. Perfecto. Un 7, un 7. Uh, ok, chaño Puni. No sería. Ok, ok. Okay. Uh, tengo tres hijos, cuatro hijos. Okay. Wow. Algo, algo imposible en el Corea moderno, ¿no? Pero, pero hace, hace, hace 40 años en Corea esto era muy común. Por ejemplo, mis padres, por ejemplo, mi papá es el, es el Uh, ¿cómo es? es el menor de siete hijos, uh, cuatro hijas y tres niños y tres hijos. Ok, uh -huh. uh, a ver, um, ya Tara de Buseo, Adriz Het Tari de Shimnida. Three, party, three, net, three, four, muy bien, todos leyeron, eso, yeah. <risa> <risa> <risa> Ok um, este es una manera de responder, um, uno puede ser también, uh, <risa> uno puede ser, yo soy Eh, Pueden adivinar qué significaría esta palabra? Chonun hijo ni mitad. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Ahí lo escribí. Como, Je, que, Je como no que, está soltero. Está soltero. Chonon. Yo... O okay. uh -huh. okay. oh, también podría decir, Chanyaga No tengo hijos. Okay. Uh -huh. Para, tengo ¿Sí? una pregunta aquí. Uh -huh. ¿Podrías ¿podría usar el verbo también como y, ¿y soy yo? ¿O, o, ¿y soy yo? Para preguntar o para responder? Para responder. Para responder, Tari, Tasamian y soy Ya, puede usarlo. Necesita Necesitaría combinar las, las los componentes apropiadamente, pero sí se puede usar. Y no, la perfecto. madre que sería, por ejemplo, uh, Ari Tazamión y Cuyo, Ari Tunión y Soyo, algo así, ¿no? <coughs> uh, a ver, ok, se nos uh, pasó el tiempo, así que vamos a terminar la, las expresiones de, de hoy con esto y vamos a pasar a la evaluación. <risa> <Okay>. <risa> Muy, muy bien uh, a todos, eh, gracias por, por venir y um, quisiera evaluar la sesión para que podamos mejor, seguir mejorando la sesión porque yo, esto, yo no tengo mucha experiencia en siendo el coreano, así que necesito, necesito feedback, necesito opinión y respuestas. Eh, uh -huh. Hagamos evaluación de, de tres cosas, de tres cosas y creo que hagámoslo, ¿saben cómo, se, cómo es el popcorn style? Estilo de estilo no. de popcorn. Estilo de popcorn es porque, uh, por ejemplo, cuando se discute como, como nosotros cuando hay varias gente, hay dos maneras de hacer una discusión o, o hay dos maneras de hacer una, una conversión donde la gente está compartiendo sus opiniones. Eh, Imchi sigue sigue. <ríe> Imchi coreano soltero buscando esposa. Incluso cambió su nombre a Rosado Sucre Ok, así que tiene interés, <risa> mandé un mensaje a 임시 임시가 <risa> <risa> 지금, ¿eh? Mi혼이고, 부인 찾는다고, 제가 광고해드렸어요 알아서 잘하세요 ¿En qué parte de Estados Unidos? Él vive en Corea, él vive en Corea 임시 <risa> 임시, oh, uh -huh. um, adiós Ok, pero, pero, lo leo después de, después de la sesión Ok, individualmente Uh, pueden inter intercambiar sus, sus ID de Cacao Talk y todo eso, pero después de la sesión um, eso tengo, la te tengo tres preguntas tres preguntas uh, Ajá. tuvimos tres, tres partes hoy día, como bueno, tuvimos una introducción donde estuvimos introduciéndolos unos a otros charlando un poco y todo eso por 20 minutos después leímos el guión unos 40 minutos e hicimos sesión, expresiones por unos 15 minutos, creo. Entonces, quisiera uh, escuchar cómo le pareció y si le pareció útil la sesión para mejorar su nivel su idioma de idioma. Su nivel de idioma. Um, y hagamos los Popcorn Stars. Popcorn Stars es cuando no todos tienen que hablar. La gente que quiera hablar, habla. ¿Ok? Sí. Ah, okay. Empecemos con la introducción. No sé, en La introducción creo que solamente estuvo... Jacqueline, ¿no? ¿Sí? No había nadie más, creo. ¿Qué le parece la introducción, Jacqueline? También estuvo Jay en la introducción. Ah, sí, ahora que me acuerdo la gente se vino un poco más tarde, hicimos y nos tomamos turnos introduciendo, ¿no? ¿No? Pero antes de eso uh -huh. tuvimos un poco de charla también. ¿Qué le pareció? Solo, solo nosotros dos. ¿Aburrido? Fue interesante. ¿Interesante? No, fue interesante <risa> toda la clase. Ok. <risa> ok, ¿las demás personas qué le pareció la, sec la sección cuando estuvimos, tomamos turno introduciéndonos, de qué país vivo y qué todo eso? ¿Le pareció útil y todo eso? O, ¿Y por qué? Sí, fue interesante porque conocimos a las personas con las que estamos aprendiendo uh -huh. que no todos somos solamente de un país uh -huh. y que tenemos un interés en común y eso me agrada Ok ¿Qué está hablando? ¿Qué? Oh, sí, Jacqueline quiere agregar algo o Yaya Pues no estuve en la introducción uh -huh. <risa> pero pues creo que es muy divertido conocer a varias personas uh -huh. y escuchar a, a, a todas las personas que hablaron el coreano. Uh -huh. Pues sí, nos ayuda también a nosotros um, mejorar nuestro acento. Ah, okay. uh... A ver, Pasémonos a la siguiente sección, eh, donde leímos el guión de la telenovela. Vimos la de novela de No me digas la verdad, ¿verdad? y leímos el, el, el guión, ¿no? ¿Qué le pareció eso? ¿Le pareció útil? pareció que le va a ayudar con el aprendizaje? Eh, Etcétera. Bueno, yo no estuve en esa parte, pero sí se me hace muy interesante. Este... De mi parte, como todavía estoy empezando, sí necesito aplicarme al menos con el, con el alfabeto para poder este, participar, Mari, y poder leer y, y entender lo que estamos haciendo en estas sesiones. Uh, a mí también me pareció útil, es la primera vez que lo leo así con tantas personas, y a veces me el nerviosa al estarlo leyendo pero sí es útil sí fue útil hola sí continúe cualquier otra persona quiera agregar mm, a mí me gustó mucho porque nos ayuda a la expresión echamos el el guión y a la hora de leerlo es como más claro eh el acento coreano uh -huh. eh, bienvenido Shihul ya estamos terminando pero si quiere contribuir a la evaluación puede contribuir otra persona ¿no nos escucha bien puede escuchar el audio Eh, ok, pasemos a la siguiente sección, cuando vimos las expresiones, ¿no? Eh, hoy día vimos las expresiones relacionadas a la familia. Eh, ¿Cómo le pareció esa, esa sección? No puedo oír. ¿No puede oír? Ah, ahora. Ah, ahora sí. Entonces, ¿qué le pareció la tercera sección cuando estuvimos aprendiendo expresiones relacionadas a la familia? Todo hasta ahora para mí es interesante y divertido. Uh -huh. OK, gracias. ¿Otra persona? ¿Se le ayudó o no le ayudó con la sección y todo eso? Es interesante eh, cómo está estructurando esta parte de, la, de las sesiones. Uh -huh. eh, eh, es obvio que varias de las personas que están en el chat tienen un poquito más de nivel, por lo cual considero que la participación de estas personas es bastante acertada. Uh, de mi parte, voy a procurar estar en las sesiones al menos para irme familiarizando con el con el audio, uh -huh. que es una parte que no tenemos esa facilidad de interactuar con personas que nativas o, o con personas que hablen el coreano para poder este aprender más. ¿no? Uh -huh. Okay. Interesante. Uh -huh. ¿Alguien quiere agregarle ant algo antes que terminemos? ¿No? Ok. Ya. Ya. Ya. Imchi. Payohagina Juseo. Ya. Ah, amuna, Ok. Ya. Ja, imchi, uh, imchi es un participante aquí que no sabe castellano, pero está... Eh, curioseando <ríe> en la clasificación. <risa> y él es un coreano que vive en la ciudad de Ulsan, en Corea, y uh, quiere hacer amigos. Entonces, él habla inglés y coreano. Y si la gente contactase con Imchi pueden agregarle en Kakao Talk. Y eso que escribió ahí, uh, Ice Cream Fairy 66, uh, 66 que es. Uh, ¿Cómo es? ¿Qué es Fairy en castellano? Pero. Fabi es, este, Ada. Uh -huh. <ríe> Ada de lado 66. Así que si tiene interés de <ríe> sí, contactarse con Imchi, puede agregarle como amigo ahí y puede conversar. Eh. Ok, entonces yo me voy a desconectar. Hola. Ah, sí, querido. Me voy a desconectar. La próxima sesión va a ser el sábado a las 3 en la hora de California. Ya vamos a poner el anuncio de el okay. también. Y si va a la página web aquí, aquí puede okay. encontrar información sobre el horario, si hay cancelación de sesiones. Porque de vez en cuando estoy demasiado ocupado, cancelo ese día o un poco antes. Si ve, puede ver si hay cancelaciones y todo eso. Y también este, lo que grabamos hoy lo va a poder ver uh, probablemente mañana en esta sección, también en los foros de Reddit. Así que muchas gracias por venir todos cuando en general se termina una sesión en coreano se dice sugo entonces se dice sugo unidad y se ponen a aplaudir sugo ayesumida sugo Alison aplaudió por, por texto muchas gracias yo me voy pero este chat va a estar abierto así que pueden hacer lo que quieran conversar con otro todo eso es tiempo libre y este chat cualquiera gracias. cuando entra puede estar abierto. Así que gracias eh, muchas gracias. Nos vemos otro gracias. día. gracias. Uh -huh. Buenas noches. Gracias.